Mi nombre es Verónica Mendoza Ibarra, soy profesora a tiempo completo de la UBC en la Facultad de Negocios para la carrera de contabilidad y administración. Respecto al programa Crucera para el Docente UBC, mi experiencia en él fue muy satisfactoria dentro del programa especializado Diseño Instruccional ofrecido por el Tecnológico de Monterrey ya que además de la teoría necesaria para poder realizar el diseño instruccional de cualquier curso, proporciona las herramientas y material necesarios para lograr los objetivos del curso. Al finalizar el segundo módulo, por ejemplo, se debe entregar un diseño instruccional que en mi caso fue para el curso de Introducción a la Contabilidad, que es uno de los cursos que enseño, en donde pude aplicar todo lo aprendido en los módulos 1 y 2 del programa. Estos cursos ofrecidos por Coursera son realizados por instituciones, universidades alrededor del mundo y precisamente por ello ofrecen ese valor agregado para nuestro desarrollo profesional como docentes, ya que van más allá de nuestras fronteras o de lo que localmente conocemos o aplicamos. Finalmente, recomiendo el programa Curseana para el Docente UPC debido, entre otras cosas, a la flexibilidad que ofrecen sus horarios, el aprendizaje obtenido en ellos y porque es una facilidad que tenemos los colaboradores de la UPC. Gracias.